Eh, voy a decir primero eh, cómo se encontró a las personas que fuimos a, a visitar, en los lugares que fuimos a visitar. Bueno, se encontró pobreza extrema, unidad entre las personas, personas que realizan un esfuerzo grande por obtener algunos ingresos, gente que vive entre basura, personas con gran desconfianza, vigilándonos, jóvenes con la tecnología en su mano, desinhibidos, sin restricciones, indígenas que habitan casas improvisadas, que sufren muchos problemas de inseguridad, que los acosan, comerciantes, trabajadores con no buenas condiciones laborales, rostros de cansancio, de aburrimiento, de tristeza, también ambientes sanos, cordiales, amigables, espacios de esparcimiento y de convivencia, y de todo eso que observamos, que vimos, que palpamos, lo que más nos impactó y nos sorprendió, ver que hay mucha gente comprometida activamente, que ayuda a los más necesitados, esto en una colonia eh, con una situación económica muy buena. Eh, nos sorprendió también ver a personas que nos recibían de manera amable, generosa y especialmente en los más sencillos, el ver una sabiduría y una fe tan grande que ni siquiera era necesario preguntarles, sino solo escuchar y aprender. Nos sorprendió también la sencillez en las personas, su solidaridad, ver que jóvenes varones toman cerveza frente a los niños, se drogan consumen piedra, cocaína y escuchar que en esas colonias hay pleitos a muerte cada ocho días y muertos, niños de 12 y 13 años con pistola para defenderse, personas que viven en espacios muy reducidos, en condiciones antisanitarias, sin agua, ni ducha, ni cocina el ver miedo en la gente, a los desconocidos, la violencia, la inseguridad y también nos sorprendió la fe y la capacidad de las personas de encontrar la felicidad en medio de la sencillez de sus situaciones de pobreza y de dificultades. Muchas gracias, Alicia. En esta parte voy a permitirme compartirles cuáles son las eh, las preocupaciones más importantes de la vida, cuáles son las angustias, qué es lo que le preocupa a la gente. Inicio por la parte de las preocupaciones y la angustia que tiene la gente en la ciudad. La gente vive con miedo, ¿verdad?, a toda la problemática de la inseguridad, de la violencia… Le preocupa mucho el bienestar de su familia, la cuestión de la salud en general. Le preocupa mucho la cuestión económica, el, el dinero, el desempleo, el trabajo, el cómo poder seguir estudiando, el no tener siempre todos los recursos necesarios para seguir estudiando. Eh, la falta de la ausencia, en, sobre todo en los grupos que trabajaron con los jóvenes, platican mucho la falta de ausencia de los padres, el poco tiempo de los padres con los hijos, por la cuestión del trabajo, el problema del estrés que se vive en la ciudad, las grandes aglomeraciones de la ciudad, Ellos les preocupa mucho a todos los que nos Preguntaban y compartían que la gente se encierra mucho en su ambiente, poco comparte, está metida mucho tiempo en el celular, la gente no es amable. Eh, por ahí marcaban en algunas de las hojas, ¿verdad? Se sienten abandonados y poco atendidos en las parroquias, también el, miraban que la gente se muestra triste, verdad. por ahí platicaban algunos con unos este, de otra religión y decían que su temor era irse al infierno, decían por ahí. Unos. Y algo que les, interés, les preocupa mucho a la gente ya mayor es el quedarse solo, verdad. entonces son elementos así como que se repetían en la mayor parte de las… a la hora de hacer la lectura de las diferentes experiencias. ¿Qué le hace feliz a la gente? A la gente le hace feliz, esto es muy importante porque yo vi más fuerte aquí la presencia de lo familiar que en la Ciudad de México, yo he trabajado mucho el tema de la familia, sobre todo en las, en las zonas de la periferia y aquí rescato que la gente lo que le hace feliz mucho es el ambiente de familia. Entonces, eso es un elemento que, que debemos de tenerlo clave ahí. En Guadalajara todavía el aspecto familiar es fuerte, ¿verdad? Todavía son vínculos muy interesantes. El bienestar de la familia, los amigos, el tener trabajo. Por ahí decía lo que le hace feliz también en las mismas listas de los jóvenes en el taller número 10, el tener mascotas, ¿verdad? El tener perros, que es algo que se empieza a manifestar también gente que valora mucho el ambiente de la ciudad y se me hizo muy interesante los del de taller número 17, que en un apartado comentaban que la gente es feliz en medio de su sencillez, en medio del mundo en el que ellos trabajan. Son como elementos que tratamos de rescatar de todas las experiencias de ahí, en este apartado de cuáles son sus preocupaciones, sus angustias y qué es lo que los hace ser felices. Pasamos con el Padre Miguel Ángel y nos va a platicar toda la cuestión de, de lo eclesial, cuáles son las certezas, cómo son las creencias, qué se espera de Dios, cómo se desea fuera el mensaje religioso, qué espera de los cristianos y de la Iglesia Católica. Le paso el micrófono al Padre Miguel. En general, las creencias en las personas que fueron abordadas en esta experiencia, pues son creencias vagas eh, Dios por ejemplo está en el lenguaje cotidiano de las personas según lo que se escuchó escuchaba por las calles con las personas Dios les dice algo pero de un modo pues vago superficial eh, hay gratitud hacia Dios y sobre todo pues percibimos todavía un ambiente pues, religioso, sobre todo ya la, al momento de abordar a las personas. En sus manifestaciones externas, por ejemplo, eh, donde me tocó participar en el mundo universitario, en el, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, ahí me tocó ver solamente tres crucifijos en el pecho, solamente tres, contra dos con cruces hacia hacia abajo, contra cruces de cabeza y, y precisamente ahí en esa, en esa tarde pues vimos cientos de jóvenes que un poquito pues así, en, por, en lo que a mí me tocó ahí pues en el mundo juvenil y en general pues así una, los signos religiosos también a la baja y, y solamente pues que se empiece a entablar una, un diálogo ya se puede un poquito ya percibir más a fondo, pero Dios en, eh, o las creencias son de lo íntimo, de lo personal, de lo muy personal, pero no alcanza a manifestarse como algo pues hacia hacia afuera. Las esperanzas pues en, en Dios, de Dios se sigue esperando que esté cerca, que nos dé su amor, que cuide de las personas, de los seres queridos, que no permita el mal, que actúe en el momento, de Dios se espera que resuelvan no, las necesidades según nuestra nuestra idea, un Dios a la medida pues, se espera pues la salud, la salvación, se espera en Dios y algunos eh, dirán pues por ejemplo en la pregunta eh, siguiente de qué se espera también de la iglesia, algunos dirán de la iglesia nada, mejor de Dios. Algunos también rescataron eso, de la iglesia no espero nada. Y algunos también llegaron a afirmar que es algo que no les, no les interesa y que no es algo que no se han planteado. No, es el, no, no se han planteado, simplemente viven ya el ambiente de increencia. Algunos también, sobre todo la experiencia de Chapultepec, allí toda esa realidad de esa avenida, de esa calle, pues la calle Chapultepec todo un centro, pues, el taller 5, eh, inicia precisamente con Chapultepec, ahí se manifiesta mucho que algunos esperan también de Dios, que muchos no esperan nada de Dios y que algunos, en varios talleres se eh, resalta, que esperan que la idea de Dios, pues, desaparezca o la cuestión de Dios, la preocupación acerca de Dios, también, también los hay. Eh, de los cristianos, pues esperamos, o se espera pues según las personas, de los cristianos sobre todo pues, y en ese sentido de la iglesia, también porque prácticamente va unido, porque de, se espera tanto de la iglesia como de los cristianos, pues mayor coherencia, mayor escucha, mayor eh, oportunidad pues para entrar en comunicación, sobre todo la constante es la coherencia la coherencia es sumamente destacada en todos los eh, equipos y también la cuestión de eh, es algo que también llama la atención que muchos equipos compartían la experiencia positiva del Papa Francisco muchos resaltan la, su ejemplo es algo que también muy constante la gente está al tanto y a la gente le está llegando precisamente la coherencia y el testimonio del Papa y eso es lo que también muchos esperan de la Iglesia y esperan de nosotros los cristianos, mayor pues comunicación, eh, que, se, eh, que se ayude a los necesitados y que se aporte más a la, a la coherencia. Del mensaje pues eh, cristiano se espera que sea un mensaje eh, amable, que sea un, es un mensaje más abierto, más dialogante, menos eh, impositivo, menos en la línea solamente dogmática o moralista, sino que sea un mensaje que también se socialice en, a través de los medios de comunicación, en nuevas formas de, de expresión, a través de las redes sociales. Se espera pues sobre todo apertura, diálogo, cercanía en cuanto al mensaje. Y se percibe pues en general esta realidad, sobre todo quisiera pues que se centraran en, en las del mundo juvenil, porque se, se, eh, se menciona mucho pues que en los, en los ambientes adultos hay un conocimiento o creencias pues no firmes, no profundas, pero en el mundo de los adultos es donde más existe Todavía eh, el interés por lo religioso, sin embargo en los mundos juveniles sí se nota cada vez más a, a la baja esta cuestión de la manifestación de lo religioso de la, y de la fe, pero eh, sí es importante pues que, que se rescaten las experiencias del número 5 en, en Chapultepec, las del de 12 también y del, y del equipo 13 también son muy eh, abundantes en estos puntos y, y sobre todo por los que alcanzaron a sistematizar en este mismo orden que estamos presentando, en general tienen pues todo este, eh, toda esta pues característica de una iglesia pues que necesita escuchar, una iglesia que necesita acercarse y sin duda que de alegría, de gusto, de cambio de ánimo cuando vieron que precisamente cuando supieron Quiénes eran los que con quienes estaban dialogando cambió y fue una experiencia pues positiva. Quito lo que los grupos dijeron de cómo nos fue al realizar el anuncio. Después me voy a pasar a las dificultades que tuvimos para realizar el anuncio. Le voy a continuar con nuestros aprendizajes y por último lo que consideramos más importante. En relación al anuncio, el grupo sobre todo que trabajó en lo que llamamos zona roja o de tolerancia, nos está refiriendo que fue fácil entablar el diálogo, pero también descubrimos que otros no nos animamos a realizarlo, nos quedamos paralizados. Regularmente las personas, refiere la mayoría de los grupos, se muestran amables, generosas, con deseos de entablar diálogos. Para el anuncio se utilizó la creatividad, por ahí varios grupos lo manifestaron. Pues no es más fácil acercarnos a las personas. El diálogo lo va indicando la persona con quienes entablamos nosotros el acercamiento. Otros grupos dijeron es necesario utilizar preguntas directas para entablar el diálogo. En la zona de la ladrillera y las periferias refirieron los grupos aquí más bien nos visitan mucho los protestantes y voy a cerrar esta experiencia con una frase muy impactante que nos mostró uno de los grupos que le refirieron las personas con quienes entablaron los diálogos ¿Y de cuándo acá los católicos salen a predicar? Entonces, ¿cómo nos fue al realizar el anuncio? Nos quedamos con esa respuesta de uno de los grupos que captó. ¿De cuándo acá los católicos salen a predicar? Vamos a ver qué dificultades nos encontramos para realizar el anuncio. Y estas dificultades fueron generalizadas. Prácticamente todas las intervenciones las mencionan. Las dificultades son el miedo y el temor para acercarnos, para abordar a las personas. Tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos miedo a la ciudad, tenemos miedo a la gente, tenemos miedo a entablar conversaciones, tenemos miedo porque hay una diferencia de lenguajes verbales y simbólicos con los jóvenes. Nuestras dificultades fue también querer resultados inmediatos, algunos grupos pretendíamos que con la intervención del día de ayer las cosas hayan cambiado. Nuestras dificultades. No fue fácil romper el hielo, pero por parte nuestra, no por parte de las personas que estaban esperando nuestro diálogo, nuestra conversación. Nosotros tenemos más temor que ellos. Esas son las dificultades que encontramos al realizar el anuncio. Ahora vamos a hablar de nuestros aprendizajes. Uno de los aprendizajes es que si somos observadores y nos involucramos en las realidades de las personas, encontramos siempre algún momento oportuno, un buen pretexto para iniciar el diálogo. Otro de los aprendizajes es que hemos reconocido la alegría que la gente siente al ser escuchada y al ser tomada en cuenta. Quienes trabajaron con jóvenes nos indican que el anuncio fue fácil. Algunos iban con temor a los jóvenes a que se cerraran el diálogo, pero se vieron sorprendidos porque los jóvenes fueron muy abiertos. Del comentario nos dice uno de los grupos, Dios no es propiedad de nadie, de anuncio, el anuncio peritmático. Otro de los aprendizajes muy importantes es, el anuncio se hace a la par, es mutuo, evangelizamos y somos evangelizados. es importante no violentar la libertad de las personas. Necesitamos dar vínculos de confianza, eso lo referían varios grupos. Descubrimos que en la urbe no se puede realizar una pastoral como se realiza en la vida rural. Necesitamos descubrir los símbolos o signos que unen a las personas en la ciudad. Necesitamos, decían como aprendizaje, salir de nuestros esquemas. Necesitamos creatividad para estar en el momento adecuado con el medio adecuado y preguntarnos siempre, ¿y aquí cómo lo vamos a hacer? Necesitamos la evangelización en calle, pensar métodos nuevos y expresiones nuevas. Y quiero terminar con los aprendizajes, lo que se repitió prácticamente en todos los grupos de intervención. Las palabras claves son escuchar a la gente y aprender de ella voy a continuar con las cosas que consideramos más importantes. Lo más importante fue que nosotros fuimos los evangelizados, nos enriquecieron las personas con su sabiduría, la necesidad de las personas de ser escuchadas y tomadas en cuenta porque referimos que cuando mostramos cercanía y disposición para acoger al otro empatizamos abrimos diálogo favorecemos a que nuestro rostro también cambie y cambie el rostro del otro dejando nuestro gesto a gusto. Lo más importante es interesarnos por el prójimo, es mejor, mejorar, escuchar a la gente antes de dar el carisma. Varios eh, grupos refirieron esto. Volvíamos de, de, a repetir en nuestros trabajos, nosotros fuimos los evangelizados. El diálogo con las personas nos enriqueció. Descubrimos en sus palabras la sabiduría. Escuchar a la gente antes de dar el que digna. Y concluyo con una de las frases que consideramos más importantes para llevarnos como aprendizaje. Las personas en la ciudad están deseosas de conocer a Dios. Primero que nos damos todas y todos un fuerte aplauso porque ese es el resultado del trabajo de, de ustedes. Y nosotros hicimos un intento de reflejar, ¿verdad?, de compartir las experiencias de ustedes. Pero este trabajo es el de ustedes, ahí está hay que llevárnoslo, falta mucho todavía que, que, que podemos rescatar y creo que es una muy buena herramienta para este trabajo. Agradezco mucho al equipo que estuvo trabajando muy a todo dar y también a Eduvíges que todavía está en la Secretaría, creo, trabajando. ¿no? Le brindamos de aquí un agradecimiento. Pues Muchas gracias por este momento.